Samuel Pereira ha puesto a guisar a la familia entera con sueldo de lujo, seguros, cuñados, primos, hermanos y hasta querida. o sea, son las cosas, es cosas, pero eso no se había visto nunca eh, eh, eh, Andrés L. Mateo, ese gran intelectual hablaba del rentismo en política con mucha razón él decía que Danilo tenía una serie de rentistas ¿qué es rentismo? el rentismo es esa gente que invierte en dinero en un candidato invierte por ejemplo 100 millones pero después hay que, eh, hay que darle un cargo donde ellos saquen mil millones donde ellos saquen 500 millones y no es un invento miralo ahí, el administrador de la lotería de la banca, ¿y cómo tú vas a poner un banquero a administrar la lotería? por eso es escándalo ¿Y cómo tú vas a poner el jefe de seguridad? Que es un banquero. Lo prueba del caso es que Luis Abinader tiene ese hombre ahí, todavía, con un escándalo como ese de los ciegos. Los ciegos sí pagaron no, a ver, lo a todos. Entonces este país está mal. Este país está mal, muy mal. Eh, y por eso nos vamos con situaciones. ...como la, la que voy a, a, a narrar a continuación... ...un gran amigo y hermano mío... ...de los mejores amigos que yo tengo... ¿eh? ...me dice quiero verte... ...para contarte lo que me pasó... ...hace un tiempo ese amigo... ...me dice que conoció una chica... ...muy bonita que le gustó la chica... ...que le dio una bola y que quedaron de verse... ...para salir para un sitio... Oigan esto señores... Porque esa denuncia, cerca de donde Coradín tiene la reloj, me llamó una persona y me dijo, mira, en tal sitio yo vi esto, esto, y esto, y esto, y esto, yo no puedo hablar porque imagínate lo que me pasa. Pero bien, estoy hablando del amigo mío que salió con esa mujer el pasado domingo. Fue a buscarla a un sitio. Cuando va buscar busca a la mujer... Dicho más, pues eso, eso hay que verlo. Eso, eso ni yo contando, solo tú que ir y verlo. Que va cruzando por una calle. Yo no voy a decir porque no quiero identificarlo. Sí. Por lo que puede suceder, porque es probable que los tipos lo, lo, ubiquen. lo ubiquen. Pero cuando va que por una callecita, le salen unos tipos, señores, que tienen unos puntos de droga con AK-47 y con chaleco. Y le dice a la muchacha, sigue porque te pueden tirar, porque ellos le tiran a cualquiera. Entonces el amigo mío lo que dice y la policía aquí en Macorís, de dos calles, ¿no sabe eso? Claro. Pues claro que lo sabe. Cuando él me pregunta eso, digo, pero ven acá, papá, pero no te me haga todo el pendejo. Claro que lo sabe. Pero tú sabes lo que es que aquí en Macorís hay puntos de droga que lo cuidan gente con ACOA 47. Y tú no puedes pasar por ahí con chaleco. A la vista de, de todo el mundo. Coño, pero este país hay que cerrarlo, señores. Pero este país hay que cerrarlo. Pero yo no me explico yo no me explico qué casta de autoridades que nosotros tenemos en este país. Este pueblo, está, este pueblo está vendido. Entonces, tú sabes una cosa así? ¿Y eso es barrio por barrio. Eso es barrio por barrio, pero yo lo sé, José Luis. Yo te estoy diciendo que hace como dos años yo iba porque por la cuestión del parqueo aquí, eh, a veces el amigo Andrés Espinal, del Colegio Continental, porque van a rata los hechos, me llama cuando toca pagar la publicidad y me dice, ve a la hemería. Él eh, tiene una hemería que queda, sé que me cago. Eh, nos juntamos la hemería. Yo a veces dejo mi vehículo por ahí parqueado y lo hago a pie. Y cruzando a pie me dijo una persona, va saliendo y cuando me vio... Omar quería verte hacía tiempo, pero yo no puedo hacer la denuncia. Hay un punto de droga que los tipos la cuidan con A47. Este, este, este, es este país hay que cerrarlo. Este país hay que cerrarlo, güey. Porque eso indica que las autoridades encargadas de mantenernos protegidos nosotros están vendidas. Esto está peor que México. Cuando, cuando una cosa así sucede peor que en México coño no me pueden venir a mí con vaina y que lo que, no, que ellos no saben yo creo que no están a dos kilómetros del cuartel principal de la policía es una cosa increíble es una cosa increíble eso eso eso a estos dirigentes jodidos políticos porque estos son los responsables de esa vaina estos son los, tú ves general es una cosa vergonzosa. Y él siempre está aquí, haciendo y deshaciendo. Buena tarde. ¿Cómo oh. va? Sí. Usted va a montar la guagua. Porque el que va a montar la guagua y no se da cuenta que ya en el mundo del narcotráfico. No, no la...